Catalina era la hija pequeña de los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. En 1501 se casó con el príncipe Arturo, hijo mayor del rey Enrique VII de Inglaterra. Arturo murió al año siguiente y poco después fue prometida al príncipe Enrique, el segundo hijo de Enrique VII. Pero la rivalidad subsiguiente entre Inglaterra y España y la negativa de Fernando a pagar la dote completa impidieron que el matrimonio tuviera lugar hasta que su prometido asumió el trono como Enrique VIII en 1509. Durante algunos años la pareja vivió con normalidad. Catalina coincidía con la amplitud de los intereses intelectuales de su marido y era una regente competente mientras él hacía campaña contra los franceses entre 1512 y 1514. Entre 1510 y 1518 Catalina dio a luz a seis hijos, dos de ellos varones, pero todos, excepto María más tarde reina de Inglaterra, en 1553, nacieron muertos o murieron en la infancia temprana. El deseo de Enrique de tener un heredero masculino legítimo le llevó en 1527 a apelar a Roma para que se anulara el matrimonio, alegando que el matrimonio había violado la prohibición bíblica de la unión entre un hombre y la viuda de su hermano. Catalina apeló al Papa Clemente VII argumentando que su marido con Enrique era válido porque el anterior matrimonio con Arturo nunca había sido consumado. Durante siete años, el papa evitó emitir la anulación porque no podía alienar al sobrino de Catalina, el emperador Carlos V. Finalmente, Enrique se separó de Catalina en julio de 1531. El 23 de mayo de 1533, cinco meses después de casarse con Ana Bolena, hizo que su arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, anulara el matrimonio con Catalina. El parlamento aprobó la ley de supremacía que repudia la jurisdicción papal en Inglaterra y hace que el rey sea el jefe de la iglesia inglesa. Aunque Catalina siempre había sido amada por los ingleses, Enrique la obligó a pasar sus últimos días aislada de la vida pública.